Paula y os voy a leer el traje nuevo del emperador. Hace muchos años había un emperador al que le gustaban tanto los trajes nuevos y elegantes que gastaba todo su dinero en ropa. No le interesaban sus soldados, no le interesaba el teatro ni ir al bosque, solo tener trajes nuevos. Tenía una brevita para cada hora del día y si de los reyes se suele decir que están en consejo, de él siempre se decía el emperador está en el probador. La gran ciudad donde vivía era un lugar muy alegre. Todos los días llegaban muchos brasteros y un día llegaron dos embocadores, se presentaron como tejedores y dijeron que, no sabía, que sabían tejer las telas más preciosas que uno pudiera imaginarse. No solo los colores y los dibujos eran muy bonitos, sino que cortaban trajes con una tela que tenía la propiedad de ser invisible para cualquier persona que no mereciera su cargo o que fuera absolutamente tonta. Sería un traje estupendo pensó el emperador. Pone, poniéndomelo podría averiguar que los hombres de mi reino no merecen los cargos que ocupan. Podría distinguir a los tontos de los listos. Tienen que dejar inmediatamente esa tela para mí. Y entregó muchísimo dinero a los dos embaucadores para que comenzaran el trabajo. Así que instalaron un telar y fingieron que trabajaban, aunque en el telar no había nada. Al poco pidieron la seda más fina y el oro más precioso. Se lo metieron en las bolsas y trabajaron en el entrar vacío hasta bien entrada a la noche. Me gustaría saber cuánto han progresado con la tela, pensó el emperador, pero le dio un vuelco al corazón pensando que si era tonto o no estaba a la altura de su cargo, no la vería. En realidad creía no tener nada que temer, pero prefirió enviar a alguien a ver cómo iban las cosas. Toda la gente de la ciudad conocía la extraordinaria propiedad de la tela. Y todos estaban ansiosos por ver lo inútil o lo tonto que era su vecino. «Enviaré el telar a mi anciano y noble ministro», pensó el emperador. «Él podría verlo mejor que nadie, com como es la tela, por es porque es inteligente y no hay nadie que esté a la altura de su cargo, tanto como él». Así que allá fue el anciano y bondadoso ministro a la, a a la sala donde estaban, los donde estaban trabajando en el delar vacío. «¡Válgame Dios!» Pensó la anciana ministro abriendo los ojos como platos. ¡Pero si ¿sí? no veo nada! Pero no lo dijo. Los embaucadores le pidieron que hiciera el favor de acercarse más. Y le preguntaron si no era un dibujo precioso y unos colores hermosísimos. Y señalaba, señalaban el telar vacío. Y el pobre del viejo ministro siguió abriendo los ojos como platos, sin poder ver nada. Pues nada había. ¡Dios mío! Pensó. ¿Seré tonto? Nunca se me había ocurrido y nadie debe saberlo. ¿Será que no estoy a la altura de mi cargo? No, no, no puedo decirle a nadie lo que he visto la tela. Oh, es preciosa, maravillosa, dijo el anciano ministro, mirando a, a través de las gafas. ¿Qué dibujo? ¿Qué colores? Si le diré al emperador que, a, a, si le diré al emperador que me agra, agrada muchísimo. Nos alegramos, dijeron los dos tejedores. Y nombraron los colores y explicaron el extraordinario dibujo. El anciano ministro prestó mucha atención para poder decirle lo mismo cuando fuera a ver al emperador, y así lo hizo. Los embocadores pidieron más dinero, más seda y oro, diciendo que lo necesitaban para la tela, pero se lo guardaron en la bolsa. Al telar no llegó ni una hebra, y continuaron como hasta entonces tejiendo el telar vacío. El emperador envió a otro buen funcionario a ver cómo iba el tejido, y a preguntar si la tela estaría lista pronto. Pasó igual que con el ministro, miró y miró, pero como no había nada más que el telar vacío, no pudo ver nada. No es una tela preciosa, dijeron los dos embocadores señalando y explicando el precioso dibujo inexistente. Tontón no soy! pensó el hombre. Debe de ser entonces que no estoy a la altura de mi cargo. qué raro no. Pero no puedo dejar que nadie se dé cuenta. Así que elogió la tela, que no veía y les Expresó su alegría por los magníficos colores y el precioso dibujo. ¡Es maravillosa! dijo el emperador. Toda la gente de la ciudad había, hablaba de aquella preciosa tela. Entonces el emperador quiso ver por sí mismo la, la tela mientras aún estaba en el telar. Con un gran cortejo de hombres elegidos, entre ellos los dos buenos funcionarios que, había estado, que habían estado allí, fue a ver a los dos astutos embaucadores que estaban tejiendo a más no poder. Aunque sin si niebra ni hilo. ¿Verdad que es magnífico? Dijeron los dos. Bueno, fru, los dos buenos funcionarios. Vean, ve vuestra majestad, qué dibujo, qué colores. Y señalaron el telar vacío. ¿Por qué creía que los demás sí podían ver la tela? ¡Anda!, —pesó el emperador. No veo nada. Pero qué extraño. ¿Seré tonto? ¿No estaré a la altura de, de ser un emperador? Es lo más terrible que podría pasarme. Oh, qué bonito, dijo el emperador. Tenéis mi más sincero aplauso y se inclinó satisfecho para observar el telar vacío. No quería reconocer que no veía nada. Todo el sequito que lo acompañaba miró y remiró. y aunque no pudieron ver más que los otros, le dijeron al emperador: Es muy bonita y le aconsejaron que la estrenara un traje nuevo y ancho con acidez de la nueva y maravillosa. En aquel desfile que iba a celebrarse pronto. Es magnífico, estupenda, excelente, se decían unos a otros. Y todos estaban de lo más contentos. El emperador regaló a cada uno de los invocadores una cruz de caballero para que se la colgaran del ojal y el título de varón tercedor. En la noche de esperada al desfile, los terceros se pasaron revampados y con 16 luces encendidas. La gente estaba convencida de que estaba de lo más atareados terminando el traje nuevo del emperador. Ellos fingían coger la tela del telar. La cortaban el, con el aire con grandes cuchillas La cosían con agujas sin hilo Y al terminar dijeron El traje ya está listo El emperador fue allá en persona Acompañado de sus principales caballeros Los embocadores levantaron los brazos Como si estuvieran eh, si sosteniendo algo Y dijeron Aquí están las calzas Aquí está la casaca Aquí está el manto Y así sucesivamente Es tan sutil como una telaraña Parece que no se lleva nada en el cuerpo, pero esa es precisamente su virtud. Sí, dijeron los caballeros, aunque no veían nada, pues nada había. Tenga vuestra majestad imperial la amabilidad de quitarse la ropa, dijeron los desembocadores, y le pondremos el traje nuevo delante del espejo dorado. El emperador se quitó la ropa y los embaucadores hicieron como si le fueran poniendo las prendas nuevas que le habían cosido. Lo cogían por cintura y hacían como si lo ataran con algo, que eran los faldones. Y el emperador daba vueltas y vueltas delante del espejo. Dios mío, qué bien me sienta, qué espléndida caída, decían todos. Qué dibujo, qué colores, es un traje magnífico. Ahí fuera está dispuesto ya el palio con el que acompañará a, a vuestra majestad en el desfile, dijo el maestro de ceremonias. Ya estoy listo, dijo el emperador. Verdad que me siento estupendamente y volví a darse cuenta, a darse la vuelta delante del espejo, porque tenía que fingir que contemplaba su vejanza. Los chamberanes que llegaban con los dos faldones tan, tantearon con las manos el suelo para coger la cola, la sostuvieron en el aire sin atreverse a reconocer que no había nada. Y así marchó el emperador en el desfile bajo el sagrado pali, y la gente que llenaba las calles y ventajas decía, Dios mío es el traje del emperador Qué preciosos fandones tiene la revita Qué bien le sienta nadie quería reconocer que no veía nada porque el acepto al hacerlo mostrarían que no estaban a la altura de sus cargos o que eran muy o que era muy tontos ninguno de los trajes del emperador había tenido tanto éxito pero si no lleva nada de encima dijo un niño pequeño Dios mío, escuchad a este inocente dijo el padre y unos le susurraron a otros que lo que había dicho el niño no lleva nada encima. Es un niño pequeño el que he dicho que no lleva nada encima. No lleva nada encima, gritó por fin la gente. El emperador se dio un buen susto, pues estaba convencido de que tenía razón. Pero pensó, tengo que terminar el desfile. Y continúa aún más orgulloso con los chambelanes llevando unos faldones inexistentes. Bueno, y... Eh, espero que os haya gustado.